¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! ¡Bienvenidos a Pokémon! ¡Let's go! Shiny Loke Y bienvenidos chicos a otro capítulo más de esta increíble serie Hoy es día de gimnasio, hoy vamos a ir a por Koga Y hoy es día de estrenar nuestro nuevo equipo Porque en el día de ayer conseguimos tres pedazos de Pokémon super top, la verdad Steve, un grandioso Pikachu, Gener, que es un Squirtet, que ahora mismo evolucionaremos a Blastoise y Sebastián a nuestro Porygon en el que me gasté la Master Bola <ríe> increíble pero cierto me gasté la Master Bola en un Porygon que la verdad que no es un no es un Pokémon muy top pero en mi cabeza era Porygon 2 Porygon Z tal sí no <ríe> no hay Porygon 2 ni Porygon Z pero bueno eso es otro tema a ver estoy aquí chicos en, en ciudad Zulona. porque he venido a coger la piedra trueno para evolucionar a Pikachu y he comprado unas cuantas MTs, porque ya que estaba, estaba buscando en los pisos y digo, coño, si hay MTs aquí, vamos a comprar. Y he comprado, a ver cuáles que he comprado, a ver si me acuerdo, tío. He comprado doble equipo, doble equipo que no lo puede aprender nadie salvo Yao. Y Yago tiene un set de movimientos increíbles, así que no nos vale para nada. Y Pulso Umbrío. Y Onda Ignea también. Fijaos que hay muchos ataques que pueden aprender. Vamos a verlos ahora poco a poco. Porque vamos eh, a recordar los tipos de cada Pokémon, ¿de acuerdo? Hoy va a ser un día tranquilito. No quiero agobiarme, quiero ir con la calma. Steve, vamos a ver cómo es Steve, qué ataques tiene y todo lo de Steve, ¿vale? Tipo Agua Tierra. Poderoso Pokémon. Eh, agua Tierra es una combinación de tipos brutal. Con Psicorrayo, Triataque, Sumisión y Residuos. Fijaos que tiene más ataque físico que especial, ¿eh? Ojo con esto porque. Para mí Pikachu era un Pokémon de ataque especial, no, no físico. Pero bueno, no está mal. Psicorrayo es el único ataque así, medio decente. Sumisión, residuos... Veremos si en el día de hoy puede aprender algo interesante. Porque ahora vamos a levelearles vale, con caramelos raros. Ya sabéis que yo no tengo casi tiempo para levelear. Casi no tengo tiempo para grabar, voy a tener para levelear. vale. Eh, este es Steve, ¿de acuerdo? Pasamos a Squirtle con Tajo Aéreo, Envitecnio, Carantoña y Derribo de tipo Acero, Bicho. Cuidado. Con el tipo fuego, ¿de acuerdo? El tipo fuego nos revienta, pero por suerte tiene buena defensa especial, buena defensa frica. La verdad es que este Squirtle tiene bastante buenos stats, eh, creo que puede ser un Pokémon bastante top. Y eh, por último tenemos a Porygon con un set de movimientos verdaderamente malo. Recuperación es lo único que se salva, Psíquico, Roca, Recuperación no está mal, patada baja, es asqueroso, cuchilladas, asqueroso, fijaos el ataque físico que tiene, es, es, es vergonzoso. Así que, bueno, eh, vamos a ver si conseguimos mejorarlo con, con MT's Así que, vamos a ello Lo primero es eh, ver las MT's que tenemos Y ver a quién se las podemos enseñar A ver, vamos allá Bolsa, estuche de MT's De hecho, fijaos que me, me he quedado casi sin dinero Tenía ciento y pico mil y comprando las MT's me quedan cuarenta mil O sea, la verdad que bastante jodido A ver, tenemos hueso merán Vale, Steve no puede, es tipo tierra Esto es una putada, pero Gener sí y Sebastiana no. ¿Me va a agotar? Tampoco puede ninguno, tío. Pero qué vergüenza es esta. ¿Doble equipo tampoco? ¿Terremoto? ¡Ah! Steve podía haber aprendido terremoto. Tampoco puede. Golpe de cabeza, pulso. Hombrío? Pulso sombrío, no puede ninguno, tío. Bueno, puede Yago. Pero Yago es atacante físico. Así que realmente no me interesa. Albi tampoco. ¿Onda Igna? ¿Onda Igna? ¿Onda Igna pueden todos? ¿Onda Igna es interesante, eh? Creo que se va a enseñar a a Jener, que es el que tiene... Es más atacado y especial. Tiziano también. Tampoco está mal para Tiziano, ¿eh? De hecho, Tiziano que tiene cola dragón. Tiene tenía algo de tipo dragón. No me acuerdo el que era, pero era físico. Y Tiziano es más especial, de hecho. Creo que quitar cola dragón no es tontería, ¿eh? Por onda, Iña. De hecho, vamos a hacerlo. Quitamos cola dragón, que además cola dragón... A ver, cola dragón no está mal. Puede hacer quitarse un Pokémon que... Uf, uf igual he metido la pata aquí, ¿eh? Igual hemos metido aquí la pata, hermanos. Vamos a enseñar eso también a, a Gener, por supuesto, que es atacante especial y aunque no sea tipo de fuego, eh, no sé, bicho acero, una onda ignea. Ah, tiene invite ignio. Hmm. Pues voy a quitar invite ignio, yo creo, eh, porque fijaos que es un atacante especial más que físico y, y yo creo que onda ignia, en, en quitando invite ignio, mejora las cosas. Vale, tenemos tramparrocas que puede aprenderlo, Steve. Trampa Rocas, para combates largos no es tontería eh. Vamos a ponérselo a Steve Madre mía, y yo hoy era día de gimnasio, ¿vale? Hoy era día de gimnasio Vamos a quitar... Eh... Sumisión Vamos a quitar sumisión eh, Las ataques de tipo lucha, no te creas que me hacen mucha gracia Porque al final existe el tipo fantasma Que no sabemos cuándo un Pokémon es tipo fantasma Así que podemos fallarlo eh, Trampa Rocas puede ser muy útil Pulso Umbrío Pff, Nada, nada Golpe cabeza, no puedo prenderlo ninguno. Foco resplandor. ¡Oh! ¡Es tipo acero! Foco resplandor es tipo acero. Gener puede. ¡Vamos! Este es buenísimo. Igual que igual que que Charizard. Esto es brutal. Vale, ¿qué quitamos? Derribo, ¿no? Derribo, derribo. Derribo, fuera. Derribo, fuera. Ponemos foco resplandor. Y ojito porque Gener acaba de subir bastante su nivel. Foco resplandor que tiene ataque por stab. Interesante. Puño mareo. Mmm... Tío, pero Sebastián no puede aprender nada de tipo especial, en serio Ah, bueno, pobre aprender Onda Ignea Pues lo voy a enseñar, tío No tenía que haberle quitado Cola Dragona a Tiziano, eh Le voy a enseñar Onda Ignea Onda Ignea medio equipo, sí, pero... Uf, patada baja, voy a quitar patada baja Patada baja es basurilla, la verdad Ahí está, le enseñamos Onda Ignea Y ya está, creo que me estoy equivocando con el Onda Ignea con Charizard Creo que con la Dragona era más interesante Pero bueno, ya está Dicho y hecho Vale, vamos a levelear, chicos Vamos con el tarro de caramelos Tengo aquí eh, caramelos raros para aburrir Para empezar a subir de nivel Ya sabéis que no tengo tiempo Así que da igual yo Lo leveleo con vosotros Y así lo podéis ver en vivo y en directo A ver, espera Primero voy a usar la, la piedra trueno Vamos a usar la piedra trueno en... En, en Steve En nuestro Pikachu y, y a ver ese Raichu... Raichu Shiny Por cierto, es macho No tiene la... No tiene la la cual en forma de corazón, pero bueno, da igual, porque ha durado, ha durado exactamente un capítulo este Pikachu. <risa> un capítulo y ni eso. Ahí está Raichu Shiny, color naranjita oscuro, bastante guapo. Y ahora toca levelear e irnos corriendo al, al gimnasio, ¿de acuerdo? Voy a dejar el equipo, no sé si tal y como está o casi, ¿vale? En principio, cuantos más Shinies, mejor. Así que ahí está este Raichu poderoso. Y... ok, pues vamos a por el tarro de caramelos Caramelos raros, ok Empezamos con Raichu mismamente Que es el primero que hemos evolucionado Le subimos hasta el nivel 45 Ya sabéis que puede igualar a los Shinies Que tenemos actualmente Que son, son Albi y Tiziano, ¿de acuerdo? Quiero aprender a escaldar ¡Wow! Escaldar interesante Porque po ¡Oh! ¡Es tipo agua, es verdad! ¡Es tipo agua! No me acordaba tú Vale, vale, vale sí, sí, obviamente, obviamente pues quitamos triataque. Uf, mismo ataque especial que ataque físico, ¿eh? Lo malo que tenga baja defensa. Esto nos puede reventar. A ver, triataque... Uf, residuos. Poco se habla de que residuos... Eh, puede ser útil, ¿eh? No tenemos ningún ataque tipo veneno. Triataque, en cambio... Lo voy a quitar. Escaldar es brutal. O sea, escaldar ahora mismo... Eh... Joder, ¿qué at ataque? por estabas así de primeras, tío. Brutal. Seguimos, seguimos, seguimos. Para arriba. Para arriba, a ver qué más puede aprender Si no recuerdo mal, aprende ataques cada tres niveles aproximadamente Así que ahora debería aprender un ataque ¿Puede ser? Ahí está, patada, salto, alta Uff Interesante, pero no sé si mucho ¿eh? Mismo ataque que ataque especial Por tanto, da, da un poco igual qué tipo usemos Pero claro, eh, tengo, tenemos esto con, con Primip Que es bastante más poderoso ¡Ah! No sé aquí qué hacer. Patada de salto alta te la puedes jugar mucho, ¿eh? O sea, puede ser que la cagues... Tenemos psicorrayo y residuos, tío. Que realmente son muy top. No, no se lo voy a enseñar. No se lo voy a enseñar. Eh, tenemos patada de salto alta con con Primip. Que al fin y al cabo, aunque no es Shiny, es, es otro Pokémon del equipo. Que podemos meter en cualquier momento. Y nada, no se lo voy a enseñar. Seguimos para arriba. Nos queda eh, cuatro niveles. Y tenemos a Steve a la altura del resto del equipo. ¡Cola férrea ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Cola férrea Bueno, cola Ferrea tipo acero yo creo que no. Porque ya tenemos bastantes tipo acero. Y yo creo que cola férrea no nos renta en absoluto. ¿Seguimos para arriba? Seguimos para arriba. La verdad es que Residuos tampoco es tan top. Pero si lo piensas, si en algún momento llega un Pokémon de tipo Hada y lo sabemos, pues nos puede salvar el culo. A ver... Martillazo es tipo agua, ¿no? Es tipo bicho. ¡Agua! ¡Agua! Oh, mamá. Uf, aquí sí tenemos un problema, ¿eh? Porque martillazo es muy top. Y fijaos el ataque físico que tenemos, ¿eh? ¿Por qué tiene tanto ataque físico Steve? No lo entiendo, hermanos. Pues no sé si quitar psicorrayo, ¿eh? A ver, psicorrayo. Uf. ¡Psicorrayo! ¡Ojo, ¿eh? Que si corralo, ¿tenemos algo tipo psíquico? Probablemente no. Probablemente no tengamos nada. Quitamos trampas rocas, tío. Al fin y al cabo se lo puedo enseñar cuando quiera. No sé. Es que igual dos ataques de tipo agua, ¿no? Escalar puede quemar. Residuos puede envenenar. Si sí, puede confundir. Pero martillazo, como mucho, es crítico. Lo dejamos así. Qué, qué indecisión, chicos, qué indecisión. Eh... Va Lo dejamos así, ¿no? pues Yo creo que este, este set está bastante bien No falta martillazo realmente Es verdad que martillazo es más potente, pero No creo que, no creo que sea necesario Vale, vamos con, con Gener, que va a evolucionar Tenemos dos evoluciones eh, Primera evolución ahora mismo Ahí está, vamos con el Squirtle para tortel de nuestro Gener, nuestro... Squirtle, shiny, poderoso. ¿Qué, ¡Qué suerte ayer, tío! ¡Qué suerte ayer! Con estas tres capturas, ¿Es ¿verdad? Que. A ver, Raichu no es el mejor Pokémon del mundo. Y Porygon, por lo que he descubierto, tampoco tanto. A ver, esperad que tenemos aquí una gata. Una gata. A ver, ven aquí, gatita. Ven aquí. Mira, mira, mira. mira. ¡Saluda! ¡Saluda! La no voy a dejar por el suelo porque es que la pobre se pone a corretear por aquí y me deja todo hecho un desastre. Vale, Squirtle que no aprende ningún ataque. Subimos y evolucionamos. Ah, Blastoise Yo pensaba que iba a ser día de gimnasio, tío, llevo 11 minutos con esta mierda Gener evolucionando, perfecto A ver, esto es necesario, ¿vale? Quería hacerlo en cámara, porque quería que vosotros lo vierais Y aquí viene mi gata otra vez, pero bueno, gata, eh, hija mía, la voy a dejar corretear por cierto, nuevo amigo, ¿eh? El ventilador Nos va a acompañar varios días, ahora no está encendido porque tampoco hace mucho calor, pero en cuanto a calor, mira la gata, se ha puesto ahí, yo me descojono. escojono Vale, nuevo peluche, ¿vale? Tenemos la gata, eh, los peluches y el ventilador. ¡Blastoy shiny, claro que sí, a cero bicho, como debe ser. Y qué pena no poder hacerlo mega, tío. Qué puta pena. Ahí está, genere sube a nivel 39 y vamos a subirle hasta el 45 también, ¿vale? chupa vidas ¿En serio? Esto es una broma, tío. Ataque bicho. Ataque bicho por stab. Lo tiene, lo tiene Albi este ataque. Pero claro, es mucho mejor que lo tenga Gene. Claro, ahora me pregunto si quitar Onda Ignea. Porque Onda Ignea, o sea, aunque tenga ataque especial, este Pokémon... Onda Ignea no es tan top, ¿sabes? Teniendo además con Tiziano. Es que, a ver, y no tenemos nada de tipo volador, Creo. Creo. Y Carantoña es Hada, ¿sabes? Hada... No tenemos nada de tipo Hada. A ver, Carantoña es físico. Y puede bajar el ataque al objetivo. Lol, no me acordaba de eso. Vale, voy a quitar Onda Inia, ¿vale? Lo tenemos de MT. ¿eh? Podemos enseñárselo cuando queramos. Así que tampoco hay problema. Ahí está. Le quitamos Onda se Le enseñamos Chupa Vidas. Y vamos a seguir. Si aprendiera... Es que la verdad es que... Ya tenemos el mejor ataque tipo especial de, de acero. Faltaría un... ataque especial de bicho en plan... ¿Cómo se llama este ataque? El de... Me sale en inglés, tío. booth, ¿Cómo se llama? Eh, zumbido. Joder, no me salía en... Mega cuerno. Una... Pero bueno. Pero, tío. ¿Qué está pasando? Mega cuerno, tío. Ostras, pues es mejor mega cuerno que chupavidas, eh. Lo que pasa es que chupavidas recupera, eh. Poco se habla de esto. Y mega cuerno puede fallar. Ah, si tuviéramos algo para subir eh, estadísticas. Estaría guay. A ver, eh, Phoebe, hija mía. <ríe> Está paseando por mis piernas, la pobre. A ver. Pensemos, pensemos, pensemos. Porque también... Voy a dejar chupavidas, eh. Voy a dejar chupavidas. ¡Ay, qué indecisión, tío! Capítulo de indecisión. Eh... A ver, acuerdo es stop. Al ser un ataque tan fuerte, ¿no? O sea, es que la diferencia... Fijaos, 120 más 60 por esta vez. Es decir, 180 de potencia frente a 120, que es este. Eh... Sí, vamos a quitar chupavidas. Tengo chupavidas con, con Albi y al final curar vida no es tan tan interesante. ¿O sí? No sé. Bueno, da igual. Le dejamos Mega Cuerno, que es bastante top. Ahí está, nivel 43. Sube un poquito más. Sube, al 45. Aprende algo interesante. Algo interesante. Aunque ya tiene un buen set. Vamos... Vamos, triturar, tío. ¡Ah, triturar! ¿Y ahora qué hago? No, no me interesa triturar. No me interesa porque tenemos a Yago, que es eh, siniestro. Vale, Sebastiana, por favor. Ahora sí, ahora sí. Necesito algo de tipo especial. ¡Joder! <risa> ¡Movimiento sísmico no es especial! A ver, también es que tiene un set tan malo. ¿Tan malo? Esto quitaba tanto como nivel, ¿no? Es decir, va a quitar, mmm, en este caso, 30, 40 pesos. No me interesa, ¿eh? No me interesa para nada de momento, Fuera. Paso. Paso. No, no, no, no creo que sea interesante. Seguimos. Seguimos para arriba, subiendo para arriba. El nivel 39 debería prender un ataque. Dime que es bueno, dime que es bueno, por favor. Que sea bueno, que sea bueno, que sea bueno, que sea bueno. Golpe esforia. ay me ha gastado la Master Ball en un Pokémon de basura. Me ha gastado la Master Ball en un Pokémon que, que es asqueroso, chicos. Vamos, sube. Hija mía. Sebastiana. Dame algo bonito. Dame algo sexy. Algo maravilloso. Vamos. Surf. Vale. Vale. Te lo compro. No es, no es eh, el mejor ataque del mundo. Pero es algo. Quitamos afilar. Tío, afilar sube el ataque solo. Paso. A afilar, afilar fuera. Quitamos afilar. Al final es un Pokémon de ataque, de ataque especial totalmente. Así que fuera. Le metemos surf. Y seguimos para arriba. Ahí está. Nivel 43, 44. Y ahora ya algo... Alguna guinda del pastel. Venga, va va, va, va, va, va, va. Va, va. Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. ¡Somnífero! ¡Uh! Vale, te lo compro. Te compro, Somnífero. Te lo compro. Eh, somnífero y recuperación. Eh, ojo, porque acaba de ganar bastante Stal ahora mismo. Pokémon bastante defensivo. Quitamos cuchillada. Es atacante especial. Así que Surf, Onda ignia Somnífero y... Y recuperación, el Pokémon invencible. Tú, o sea, este Pokémon eh, para que lo maten va a ser bastante difícil. Ok, ok, vale, pues ya está, chicos. Ya dejamos de, de, de cebar a caramelos raros a nuestro equipo. Y podemos ir al líder de gimnasio. Minuto 16 de vídeo. Ojito que no me va a dar tiempo a pasarme el gimnasio, pero bueno, no pasa nada. Volamos hacia el hacia el gym, hacia Ciudad Fucsia Y vamos a Porcoa. Adiós. No era día de gimnasio, perdón. <risa> perdón. Era día de, de preparar el equipo. Vamos a, a ser sinceros. Lo pondré en, en el título, ¿vale? No voy a hacer ningún tipo de. ningún tipo de mentira en el título. Ok, pues nada, entramos en el gimnasio. Ahora sí que debería dejarnos entrar porque ya tenemos más de 50 Pokémon. ¡Hola! ¡Hola, señor! Te ver que has conseguido atrapar más de 50. En efecto, tengo 56. Ahora os diré por qué, ¿vale? ¿Por qué tengo 56? Es decir, que tienes permiso para retar al líder. Oh, yeah. Ahí está. ¡Oh, Scoa! Es Uh, era coal? No entiendo nada. ¿Todo sufrenido? Adiós. Adiós, hermano. Lo que, lo que ha pasado por lo que tenemos 56 es porque... Es porque he hackeado, me he metido en la Pokédex y he puesto que tengo todos los Pokémon que no tengo, ¿vale? Es decir... Eh, no me he spoileado nada, es decir... Imaginaos, voy a explicarme, voy a explicarme. Mirad, eh, por ejemplo, capturamos un Arbok ¿Os acordáis? Pues he puesto que también tenemos un Ekans Al final es el mismo tipo Tiene el mismo, el mismo tipo Ekans que Arbok, ¿vale? Roca, Hada Entonces no me spoileo nada Y así el juego piensa que ha atrapado un Pokémon más Lo mismo con Hembra, por ejemplo Teníamos a Nidorina y a Nidoqueen Así que me he puesto también a Hembra y, y ya está, lo he hecho con todos los Pokémon que, que ya tenemos capturados Y entonces ya superamos el número necesario Y así no tenemos que estar pendiente de capturar más ni nada por el estilo A ver, fijaos porque Ojo que... Vale, hay un camino Vamos a intentar esquivar los combates que no sean necesarios Y vamos a intentar estrenar los Pokémon, ¿vale? A ver, está aquí la gata Vamos a intentar estrenar a Genert Vamos a estrenar a nuestro Blastoise Que me parece el Pokémon más top que tenemos A ver, por aquí Ok Aquí ¿Podemos quedar por aquí atrás? No, este es combate obligatorio, ¿verdad? Ahí está, vale Primer combate, chicos, del día de hoy con el nuevo equipo A ver, Phoebe se ha tumbado aquí, a ver si os lo puedo enseñar Bueno, ya no, ya se, ya se está pirando Pues nada, te demostraré que una buena estrategia es más útil Que la fuerza bruta, ok, pues vamos a ello No me he puesto los cascos, tío, no estoy escuchando Pero claro, está la gata jugando con, con, con el cable Y claro, a ver, a ver quién se pone los cascos ahora A ver, primer combate Del día de hoy Medium Leno, dos Pokémon Que son Wigglytuff Vale, Wigglytuff se lo compró ¿Qué tipo era Wigglytuff Porque recuerdo que, que teníamos un Jigglypuff Pero no recuerdo qué tipo era no me suena a nada muy complicado. Vamos a hacer. Nivel 47, tú. Vamos con Foco Resplandor. A ver, Phoebe. Se <ríe> ha dado un golpe con. Se ha dado un golpe con el micro. Ahí está ese Foco Resplandor que es muy eficaz. De locos. De locos. Voy a bajar el volumen porque está muy alto. Ahí está. No se sé cae. No se sé cae. Perfecto, no tiene nada de tipo fuego. Así que. Eh... Foco Resplandor muy eficaz. Por tanto, debe ser tipo roca. O tipo. O tipo Hada Vamos con Carantoña, no sé, a ver Carantoña poderoso Y bueno, vale Le he debilitado, estupendo Siguiente Pokémon A ver, espérate, ha dado la gata, tío Hija mía, ¿quieres dejarme grabar tranquilamente? Es que no me deja Arcanine Este no sabemos qué tipo es O oh, sí Coño, si tengo un Arcanine, soy retrasado Es tipo tierra lucha Tajo aéreo Tenemos tajo aéreo, así que En principio No es problema A ver, Phoebe Siéntate, hija mía. Relájese usted. Vamos allá. Tajo aéreo. Patada salto. Uh, soy hielo. Soy hielo. Soy hielo. No soy hielo. No soy hielo. ¿Qué tipo soy? No me acuerdo. Soy bitch. Vale, me he rayado. Me he rayado por un momento. Pensaba que era tipo hielo. Madre mía. Vale, a ver. Me ha quitado un huevo con patada salto alta. Me ha quitado lo que viene siendo... Eh, un huevo. Soy acero, eso es. Era acero... Madre mía. Me he rayado. Por un momento me he rayado. Pero... vale Vale. Concentración. Eh... Tierra lucha Sebastiana era tipo Se me olvida, tío Psíquico roca Bueno, bueno, bueno, he cambiado muy rápido ¿eh? He visto el psíquico, me he motivado Y he cambiado a Sebastiana Cuidado con la patada salto alta, tío Cuidado, Sebastiana, lo no puedes aguantar, ¿verdad? Dime que sí, dime que sí Lo aguantas bien Vamos a esa defensa física Oh, mamá Por favor, podrías fallarlo, Arcane. Estamos en problemas, eh a ver, Albi aquí es un cambio seguro Porque Ada Psíquico Me va a quitar una mierda, ¿no? Con patada de salto alta Es que es demasiado fuerte Patada de salto alta Es un ataque con mucha potencia eh. Ahí está Va a hacer patada No me lo creo no me, no me lo puedo creer O sea, no me lo creo, tío Es, es un vacil esto Vale, cola férrea Cola férrea Esto, esto es un vacile, tío Tiziano. Voy a ir con Tiziano, pero como me haga patada de salto alta me mata, eh. Bueno, igual, igual somos más rápidos, eh. Igual somos más rápidos, mira, mira lo que te digo. Me va a hacer una cola férrea, si no me equivoco. Vale, cola férrea no me va a quitar mucho. Exactamente nada. Y ahora soy más rápido. Tierra, tierra lucha. Uf. Uf, aquí, eh. Ah, estamos jodidos. A ver, solo me queda la opción de Onda Inea y quemarlo, ¿eh? Onda Inea y quemarlo. O meterle un defensa X o alguna mierda de estas, tío. Vamos con Onda línea. Onda Inea, quémalo, por favor. Qué malo. qué malo, ¿Vamos? ¿Vamos? No, patas al patas. No, no me mates. No me mates. ¡No me mates! Golpe crítico. Golpe crítico, tío. Tenemos que matar a este Pokémon. ¡Joder! Pierdo un Shiny. ¡Me cago en Sampito Pato, Tiziano! ¡Joder! Voy con Steve. Voy con Steve. Steve y el... Scaldar. Es que. Es que me cago en Sampito Pato. Es que me cago en Sampito Pato. Nivel 48. Lo mato. Dime que lo mato, por favor. Dime que lo mato. Dime que soy más rápido. Ahí está, Scaldar. Vamos, mátalo. Lo matas, lo matas, seguro, lo matas, seguro. Joder, ¿por qué? ¿Por qué no? Por... ¡Oh, Tiziano, tío, era Dios, Tiziano, era Dios Consigo tres Shinies y pierdo uno en, en dos capítulos Dios, qué lucir Vale, chicos, eh, lo dejamos aquí Mañana gimnasio tenemos que meter un nuevo Pokémon es que estoy flipando Así que nada más, espero que os haya encantado este pedazo de capítulo Nos vemos en el próximo episodio Dejad un super like de No apretad ese botón Como si no hubiera mañana y nos vemos mañana ¡Chao! ¡Chao!